Buenas tardes a todos y todas, cibernautas, y bienvenidos a este nuevo episodio de Voces eh, Sin Fronteras, con yo, Denis y con el eh, nuevo coconductor co de Francisco Herrero Paco, aquí de nuestro editor principal de El Ciudadano en México. Y hoy, te, hoy tenemos una conversación, una discusión eh, muy, muy especial y, muy, y igual va a ser muy interesante. Ya estamos más, más que un mes de, más que un mes ya después de las elecciones Miguel, después de las mega elecciones mexicanos aquí pues y tres semanas antes de la consulta popular que va que va a, donde va la gente el pueblo va a decidir este cambio cambio constitucional para poder juzgar a los expresidentes. Y para discutir ambos temas, para discutir el panorama postelectoral, política y también de la, del Partido Morena, hemos invitado a la Secretaría General de Morena, Sidlalia Hernández. Un placer enorme de tenerte aquí en nuestro programa. Hola, Denis, Francisco y todas y todos los que nos ven a través del Ciudadano. Pues con mucho gusto aquí eh, a la orden. Muy bien. Pues, Paco, adelante. Bueno, Fitlali, este, un, un gusto tenerte tenerte por acá. Eh, a mí me gustaría arrancar con un tema que, que bueno, fue, fue muy discutido las últimas semanas en las columnas de política, en, en varios programas, y es el, el tema de... Se cumplieron los tres años del triunfo histórico de López Obrador en las elecciones de 2018 y coincide con dos años y medio de su gobierno. Entonces, me gustaría saber que, que tú nos digas, en, en, tu, en tu posición desde Morena, cuál es el balance de este primer periodo, de esta casi primera mitad de, del gobierno de, de la Cuarta Transformación. Bueno, sin duda el balance es positivo. Eh, la vida de Morena es muy corta, recién llevamos siete años, ayer cumplíamos y celebramos. Siete años en que se nos dio el registro como partido político. Y en ese sentido, bueno, esta era nuestra segunda elección intermedia. Eh, ganamos 11 de las 15 gubernaturas que estaban en disputa. Mantuvimos nuestra mayoría legislativa en el Congreso Federal. Era, digamos, la gran obsesión de nuestros adversarios eh, de quitarnos esa mayoría. Eh, tenemos mayoría también en 19 eh, de los 32 congresos locales. Eh, ...que hay en el interior de la República, y ganamos cerca de 700 municipios donde ahora tendremos presidentes, presidentas, alcaldes, alcaldesas, eh, presidentes municipales... ...y bueno, sin duda eh, el resultado no puede, eh, digamos, describirse de otra manera, es un avance, eh, Morena se ratifica como la principal fuerza política del país a pesar de que nuestro movimiento ha estado recibiendo ataques constantes eh, a lo largo de estos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, a través de mentiras, de difusión de odio eh, y digamos de una serie de, de cosas que me parecen viles y mezquinas, a pesar de ello la mayoría de la ciudadanía le dio el respaldo a nuestro movimiento, avanzamos eh, y sin duda las otras fuerzas se debilitan por eso es que han tenido que unirse, han tenido que quitarse la máscara, el PRI, el PAN, el PRD, históricamente decían que eran eh, diferentes, decían que no era lo mismo, que tenían un diferente proyecto de nación, un diferente proyecto político, hoy decían quitarse la máscara, eh, caminaron juntos y solo así lograron algunos resultados electorales, y donde Morena eh, cometió algunos excesos de confianza o algunos errores, bueno, tuvimos algunas derrotas, pero digamos el marcador global eh, sin duda ratifica como la fuerza política más importante y Morena eh, avanza como una fuerza eh, de transformación con el respaldo de la gente ah, bueno y, y Citlali hablando específicamente sobre el presidente cuáles son para ti los, los principales logros en esto en este, en esta primera mitad Mira, yo, yo explicaría el proyecto de transformación en cuatro grandes ejes. Por lo menos esta primera etapa eh, de cimentación en el inicio de esta cuarta transformación que hemos llamado. El primero es el combate a la corrupción, es decir, que deje de normalizarse con una práctica política, como una práctica gubernamental. Eh, la corrupción, casi una constante y un mal de nuevo en nuestro país. Entonces, el combate a la corrupción, el combate a los privilegios, nos ha permitido tener finanzas más sanas, nos ha permitido tener eh, un ahorro eh, en las finanzas públicas, también nos ha permitido iniciar una nueva etapa en la definición política, eh, en el actuar político de nuestro gobierno, bajo una lógica de honestidad. El segundo eje que es de suma importancia para nuestro proyecto y en el que avanzamos de una manera eh, muy interesante es la disminución de la desigualdad a través de la generación de bienestar, iniciando sobre todo con quienes no lo necesitan y eso sí que hemos, eh, se ha eh, convertido en derecho, ya no solo son programas sociales, son derechos sociales, el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo a los adultos mayores, las becas para estudiantes de preparatoria, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que justamente busca que los jóvenes que no tienen ni trabajo ni oportunidad de estudiar, pues tengan oportunidades de herramientas para el campo laboral. Y sin toda esta política de bienestar, eh, sin duda, está provocando que la desigualdad disminuya en nuestro país, a pesar de lo complejo que ha sido sin duda para todo el mundo la pandemia. Eh, y el tercer eh, eje, digamos, de nuestro gobierno, que yo creo que es el más complejo y que sin duda nos llevará más tiempo, es la pacificación del país. Se creó la Guardia Nacional, pensando eh, a través de un diagnóstico eh, que además cada vez es más horroroso, lo que pasaba en otros años. Eh, hoy sabemos que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, por ejemplo, eh, había pactado con los criminales y recién ha sido detenido la mano derecha tanto de Felipe Calderón como eh, de Genaro García Luna, que está siendo procesado en Estados Unidos. Eh, nada, digamos, eh, en toda esta política de guerra falsa contra el crimen organizado, desataron la violencia, inundaron de sangre nuestro país, pues resulta que eh, este personaje eh, trataba de cumplir culpables a través de la escritura eh, para alimentar esta narrativa de que sin duda había un avance contra el crimen organizado, cosa que eh, no solo era una farsa, sino que por el contrario, eh, había hecho un gran pacto criminal y en ese sentido, bueno, habían lamentablemente impactado, de la mano de la corrupción, a varias policías locales, municipales, eh, y poner orden en términos de seguridad con las policías eh, ya amañadas, era muy complejo. Por eso se creó esta nueva figura de la Guardia Nacional, eh, que está, digamos, dándole otro enfoque, eh, además con mucha claridad en respetar los derechos humanos, eh, al tema de seguridad, pensando la seguridad también como un proceso integral, es decir, no solo un asunto de fuerzas policíacas y de policías, sino un asunto eh, amplio en el que si generamos bienestar en la población eh, vamos rompiendo el malestar y las condiciones que han provocado el crimen organizado y la delincuencia avancen y además opten fundamentalmente eh, a las juventudes. Y ese es un objetivo muy puntual, pacificar este país o iniciar la pacificación de este país. No es cosa fácil, pero va en marcha. Y el cuarto eje en el que yo Sintetizo este inicio de gobierno eh, y esta cimentación de un proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador es la generación de grandes proyectos de desarrollo que impacten, digamos, en nuestras comunidades, que impacten en nuestro país para provocar más eh, crecimiento económico, para provocar empleos, para eh, fortalecer nuestra soberanía. Y ahí tenemos que se están construyendo varias refinerías el nuevo aeropuerto, el tren Maya, el tren eh, transísmico que gusta conectar los dos océanos en los que, eh, eh, digamos, rodean a nuestro país. Y bueno, este proyecto eh, es, digamos, por lo que votó la gente y lo que va en marcha día y noche. El gobierno de México está enfocado en ello. Andrés Manuel López Obrador es una persona que se ha caracterizado en su ejercicio de gobierno por cumplir con lo que promete. Eh, y este, digamos, es el inicio de un proyecto amplio de nación que busca construir una nueva etapa en nuestro país. Y eh, insisto, yo se trata esos cuatro ejes. Combata la corrupción, generación eh, de bienestar para combatir la desigualdad, pacificar el país eh, y generación de proyectos de desarrollo económico. Eh, si me gustaría uh, regresar por un, un, un, un momento al tema de las elecciones, uh, de los resultados y la, la panorama postelectoral ahora en México. Uh, pues, ¿cómo, veo, ¿cómo ve usted la panorama del nuevo Congreso Federal? ¿Considera la mayoría simple de la coalición de 4T como una victoria? ¿Y um, qué faltaba en la campaña de Morena para obtener una mayoría simple por sí misma, pues, sin la necesidad de una coalición con PT o Verdes? Bueno, si hubiéramos sido cada quien libres, yo creo que Morena habría tenido mucho más resultados. Si hubiera ido cada quien solo. Sin embargo, el PRI el PAN, el un cálculo estratégico. Eh, en el que no tuvieron otra, yo insisto, más que quitarse la máscara. A pesar de que nosotros habíamos hemos hablado, y hemos dicho que son lo mismo, eh, esa vez tuvieron que quitarse la máscara, no pudieron ocultar la mentira, porque necesitaban unirse para juntar los votos, para juntar el presupuesto que tenían y concentrarlo en una batalla que para ellos es una batalla de sobrevivencia política. En ese sentido, cuando el PRI, el PAN y el TORRED se juntan, tomamos, y además representantes de la Universidad Mexicana, Hacen un llamado abierto de tener a Morena en su mayoría, de tener el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Es cuando decidimos eh, revalorar que Morena, por sí solo, aun cuando es el partido con más respaldo social, el partido más importante de México, el partido con más autoridad política, con más autoridad moral, el partido que consigue votos sin necesidad de comprarlos, sin necesidad eh, de construir eh, propaganda basada en la mentira. A pesar de ello, pensamos que había que ir también en coalición con nuestros aliados históricos, que es el Partido del Trabajo, y con un aliado legislativo que en esta primera etapa del gobierno de Manuel López Obrador eh, han caminado con nosotros, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que es el Partido Verde. Decidimos eh, generar esta coalición pensando también que eh, al final, esos primeros tres años de legislatura en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, hemos caminado juntos con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde en la mayoría de las reformas, en la mayoría de los proyectos eh, legislativos de la Cuarta Transformación. Y esta alianza legislativa que ya existe en, en, el, en el Congreso de la Unión, decidimos también eh, presentarla en las elecciones, frente a esta gran alianza entre comillas que presentaban nuestros adversarios. Eh, creo que no, no fue un error, eh, los resultados están a la vista, hemos eh, mantenido nuestra mayoría. Sin duda, las mayorías absolutas no existen, y en los espacios parlamentarios siempre se construyen, eh, sobre todo eh, con los aliados, y también con quienes no piensan como nosotros, pero que podemos lograr convencerles cuando hacemos... Eh, cuando nosotros tenemos la convicción de que lo que proponemos eh, es por el bien común de nuestro país. Entonces, eh, estamos, digamos, eh, por iniciar una legislatura eh, donde la derecha llegará mucho más ruda, mucho más vil, eh, mucho más fuerte porque es la antesala, digamos, a, a, la, a la elección presidencial de 2024, de la última parte del sexenio del gobierno de años, Y en ese sentido estarán digamos, mucho más filosos, nosotros estaremos con mucha capacidad de hacer acuerdos eh, a favor de lo que se necesite eh, eh, para nuestro proyecto y para el bien de nuestro país y eh, el PT y el Verde serán nuestros aliados nuevamente eh, y esta coalición sin duda a ellos también les ayuda, hay que decirlo, les ayudaba. Eh, a mantenerse eh, vigentes, a mantenerse un poco más fuertes, porque si no se logra el 3% de la votación en nuestro país, los partidos pueden perder su registro. Pues bueno, para Morena también es importante que estos partidos aliados eh, permanezcan, porque al final han sido eso, aliados en los distintos eh, momentos, eh, el PT de la historia de nuestro movimiento y el Partido Verde en los últimos Ah, bueno, Chitlali, eh, estamos hablando de que Morena mantiene la mayoría en el Congreso, pero si vemos la elección también hay que hablar de las gubernaturas. En este caso había 15 en juego, eh, Morena se lleva 11, pero ya había ganado otras en 2018. Estamos hablando de que en unos meses van a tener 19 gubernaturas, si los datos no me fallan, esto es más de la mitad de los estados del país y según, según mis datos, son aproximadamente 60 millones de mexicanos a los que próximamente estarán gobernando. ¿Cómo se logró este, este triunfo, o estos triunfos más bien? Porque sabemos que las elecciones estatales no se pueden operar todas desde el centro del país. Realmente se tiene que hacer un trabajo a nivel regional. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, eh, hace tiempo que tenemos una militancia desplegada en todo el país, yo creo que esto es una de las fortalezas de Morena. No de este país donde no haya un comité de militantes, donde haya dirigentes, eh, que no estamos solo presentes en los momentos electorales. Es decir, llevamos varios años trabajando para provocar una gran revolución de conciencias eh, que nos permita eh, hacer un llamado. Eh, a la ciudadanía de participar, de cambiar de gobierno, eh, animar y generar esperanza en el sentido de que sí se puede hacer política de otra manera, de que sí se puede tener un gobierno honesto. Eh, y bueno, el 1 de julio de 2018 fue una erupción en ese trabajo. Eh, algunas gubernaturas se disputaron en ese momento. Eh, como bien dicen, ya habíamos ganado algunas de estas gubernaturas en esta nueva elección, bueno, había 15 gobernaturas eh, en juego y creo que la ciudadanía logra, eh, digamos, diferenciar entre los gobiernos de antes y los nuevos gobiernos de Morena. Tenemos estados de la República que nunca habían tenido transición. Por ejemplo, Colima eh, había sido gobernado durante 94 años por el PRI y esa es la, primer cambio, la primera transición que ahora gobernará Morena. No solo gobernará, transformará, porque además tendremos una gobernadora eh, que llega con toda la intención de hacer un gobierno totalmente distinto. Eh, y tenemos así también el caso de Campeche, por ejemplo, donde eh, igual llevaba cerca de 80 años el primo, <ríe> perdón, gobernando. Eh, y bueno, pues ya hay un hartazgo en la mayoría de los estados que no habían tenido la oportunidad de elegir otra opción. Eh, hoy dan el voto de confianza morena, eh, gracias a este trabajo constante que realiza nuestra militancia, nuestros dirigentes, eh, gracias, digamos, a los resultados que hemos ido eh, obteniendo que permiten a la ciudadanía eh, contrastar entre 80, 90 años de malos gobiernos, donde las cosas no solo no iban mejorando, sino que los problemas iban agudizando ¿no? Eh, con tres años de gobierno eh, federal, que sin duda muestra las diferencias en poco tiempo, y otros gobiernos estatales, como el gobierno de la Ciudad de México, eh, que pues, es envidia de algunos estados por, por el buen ejercicio gubernamental que se realiza. Entonces, eh, me parece que es ese trabajo miga, constante, eh, que sin duda realizamos, eh, a lo largo de los años de nuestra existencia como movimiento y como partido y que hoy van rindiendo frutos electorales eh, en esta batalla abierta que hay en nuestro país eh, por eh, fortalecer un proyecto de cambio o regresar a un proyecto eh, viejo y rancio eh, que no ha dado satisfacciones para la mayoría de la población eh, Entiendo uh, pero otro tema que ha sido utilizado como una arma en contra de AMLO, en contra de Morena, ha sido el tema de las elecciones en Ciudad de México, ya, ya durante, durante todas estas, estas semanas pasadas. Y también yo creo que esto eso, eso, eso, eso, eso también ha forzado cierta reflexión, cierta reflexión de, de, de, cómo, de, de qué significa... De, de, de, de, de, de, ¿De qué realmente significa Morena en, en Ciudad de México, su, la, su la relación con diferentes barrios, con diferentes alcaldías ahí? Uh, y entonces, ¿cómo cualifica usted el resultado en Ciudad de México? ¿Por qué la derecha logró ganar en algunos de los bastiones de izquierda, como Cuatemoc y Tlalpan, uh, por ejemplo? Bueno, evidentemente la Ciudad de México es un espacio eh, que hace tiempo, desde la primera vez que tuvo elecciones, es decir, eh, desde 1997, eh, la ciudadanía ha votado por eh, la izquierda, es un espacio progresista, es un espacio de derechos y de libertades. Aquí se fortaleció el liderazgo donde yo no cuando fue jefe de gobierno. Y aquí se concentra eh, uno de los bastiones más importantes de nuestro movimiento. Por eso la derrota en algunas alcaldías es vendida y maximizada como una gran derrota para nuestro movimiento. Eh, yo la reflexión y la autocrítica de pienso, eh, eh, si bien es algo que nos pega políticamente, simbólicamente, eh, no tiene comparación con la gran derrota que tuvo la derecha, eh, a nivel nacional. Nunca había eh, ningún partido político en México eh, ganado con tanta fuerza, con tanta prontitud en poco tiempo, eh, tantos espacios como ahora lo hace Y En el caso de la Ciudad de México yo creo que hubo un exceso de confianza, eh, pensando que es un espacio de izquierda, de derechos, de libertades, que eh, es nuestro bastión. Eh, probablemente no le dimos la importancia ni la atención debida a todo el exceso de eh, ataques que hubo hacia nuestro movimiento. Se generó temor en un sector de la población, sobre todo en un sector de la clase media y en un sector de la clase alta, la clase alta nunca ha votado por nosotros en su gran mayoría, eh, pero la clase media sí. Y se generó un temor eh, bajo ciertas narrativas, ciertos discursos, que no desarticulamos, insisto, probablemente porque no le vimos la importancia de vida, que no se le gusta que lo que sea, que se eso en la mente de quien lo creyó, que necesitaba México contrapesos, que no podía darle todo el poder a los Manuel López Obrador, que estábamos destruyendo el país, el mundo mío, etc. Eh, y la Ciudad de México, como otras ciudades, eh, no, solo fue, no solo perdimos algunos espacios en la Ciudad de México, sino en general en varias ciudades, por eso creo que es un fenómeno común, eh, pues es un espacio eh, donde hay mucho acceso a la información. Y en este acceso a la información, pues hubo mucha información, mucho ruido, mucho ataque, eh, que no hubo contraste, que nosotros no tuvimos la capacidad o la atención de contradecirlo para que la ciudadanía tuviera un criterio eh, más completo, es decir, que ante el ataque de que queremos eh, destruir el país, nosotros pudiésemos explicar con mucha prontitud que quienes destruyeron este país fue el FRAN, justamente, y que lo que nosotros estamos haciendo más menos es reconstruir este país, y tratamos de construir una nueva patria. Entonces, eh, yo creo que por eso golpea, eh, duele el resultado electoral en la Ciudad de México, porque es un espacio tradicionalmente izquierda, donde siempre hemos tenido mucha fuerza. Yo diría que es una derrota electoral en algunas alcaldías, por errores electorales, por errores del partido, no una, una derrota pragmática, eh, perdón, programática o ideológica. Es decir, la gente no salió a votar eh, por eh, nuestros adversarios, la gente salió a votar contra lo que decían que éramos nosotros. Eh, y eso pasó en algunas ciudades y bueno, es parte de los retos, de los análisis y de las acciones que estaremos tomando hacia adelante para recuperar estos espacios eh, perdidos, por decirlo de alguna manera. Bueno, Citlali, después de, de esta de dos elecciones que ya que lleva Morena, este después de este proceso de 2015 donde se gana mucho, de este proceso de 2021 donde se, se refrendan algunos triunfos y se consiguen nuevos espacios, Morena tuvo una una este, una estrategia en algún momento de puertas abiertas, ¿no? de, de dejar que se integraran personajes que quizá algunos venían de la sociedad civil otros venían de otros partidos, vamos, sabemos que mucho, muchos de los de los que formaron Morena venían del PRD, pero también se integraron personas de, de otros institutos como el PRI, como el PAN. Ahora, ¿qué viene a futuro? ¿Qué es lo que lo que va a hacer Morena pensando quizá en 2024 y quizá pensando más, de, vamos, más a largo plazo? ¿Cómo están trabajando en la formación de cuadros propios? O seguirá esta estrategia de abrir las puertas? Bueno, Morena abrió los puertos desde su inicio, eh, cuando citamos Morena, hubo un llamado abierto a todas las personas eh, que quisieran transformar su país, hay un hartazgo acumulado. Eh, Morena es heredera de muchas luchas históricas de nuestro país, En su momento el PRD fue la herramienta o el partido que representaba esas causas justas del país, lamentablemente se corrompió, se echó a perder. Eh, y Morena inicia con mucha claridad, somos un partido de izquierda, un partido anti-liberal, un partido de las causas justas de México, un partido que busca transformar este país por la vía pacífica, por la vía democrática. Eh, sin embargo, eh, pues obviamente cuando nos fundamos, estábamos quienes creíamos que se podía, éramos eh, muy pocos, eh, conforme fue avanzando Morena con un fenómeno electoral, con una fuerza política, Evidentemente, quienes veían a la distancia, quizás este, un poco tímidos, o eh, un poco calculadores más bien, su entrada a Morena, eh, pues se mantuvieron al margen cuando vieron que Morena iba creciendo, que los otros partidos iban debilitando. Eh, pues sin duda eh, empezaron a venirse quienes ya con más cálculo político vieron que tenía, que era relituable ser candidato de Morena o estar en Morena, eh, y conforme pasó el tiempo se fue... momento eh, tenemos un pequeño problema de técnica aquí, la conexión de Zizlale, parece es un poco inestable. Y bueno, está fallando, pero bueno. Seguimos aquí comentando, ¿no? Sobre la, el, el triunfo electoral en, en uh -huh. 2021. Y bueno, es, es interesante hablar sobre este tema de, de lo que viene hacia el futuro de Morena, ¿no? Porque realmente nadie esperaba que, que Morena ganara de una manera tan contundente hace, hace tres años. Creo que uh -huh. incluso a ellos mismos los, los sorprendió. Ningún partido había tenido una victoria de ese tamaño en, en la historia del los procesos electorales en México, al menos desde que realmente existe una democracia aquí, ¿no? Sabemos que antes el PRI dominaba todo, pero a partir de 1990 aproximadamente, finales de los 80 que empieza la alternancia, ningún partido había, había llevado una victoria tan impresionante como la de Morena, entonces realmente es un reto muy difícil para ellos esto, mm -hmm. esto de prepararse ese futuro. Uh, no, así es, pero... Uh, look, look. Que lo que se mencionó sobre la, las victorias en, en las gobernaciones, para las gobernaciones en diferentes estados, en uh, comparación con uh, las uh, victorias en los congresos federales, que esto obviamente fue, fue la, la evidencia de, uh, de que la, la militancia de Morena está, ha sido mejor, mejor organizada del. ...al nivel de algunos estados... ...que uh, un, en la... Aquí está, ¿sí? también habían está, Silvani? ¿Otra vez? ¿Se puede, eh, Bueno, decía que en ese sentido, en 2018... ...hicimos un llamado a todas las fuerzas... representantes de las fuerzas políticas... ...a que se sumaran eh, al proyecto de transformación... Porque partimos de que queremos construir un país donde quepan todas y todos. Eh, en ese sentido, eh, llegó mucha gente desde, desde 2018 que estaba en el PRI, que estaba en el PAN, que estaba en el PRD. Y eh, yo siempre he dicho que el problema pues, no es de dónde venga, eh, porque estamos en una revolución de conciencias. Apostamos a convencer a más gente a que se sume. Eh, la, la gran... El gran reto en Morena es cómo llega y hasta dónde van. Eh, si las nuevas integraciones llegan con la claridad de que ese es un proyecto de transformación en todos los sentidos, que busca construir nuevos códigos políticos y por ende una nueva cultura política, eh, pues me parece que eh, no habrá gran problema. Y si su, su actuar político les encamina a transformar este país, pues eh, serán siempre bienvenidas y bienvenidos eh, digamos, eh, quienes se quieran sumar, no importando su origen. Eh, sin embargo, bueno, sabemos que la política es eh, a veces mucho, mucho más eh, práctica o pragmática en algunos de sus eh, representantes o actores, y Morena, como partido nuevo, con años de existencia, con tanto éxito, que eh, está posicionado como una marca fuerte, con respaldo social, eh, pues ya también es atractivo para quienes no necesariamente quieren transformar este país, sino más bien eh, vivir o sobrevivir a través, eh, digamos, de, de, de nuestra herramienta. Y es ahí donde se coloca, yo creo que el principal reto de Morena. Morena no puede convertirse en un partido político más, Morena no puede replicar los viejos vicios de la política tradicional, y por ende, Morena está llamada a generar eh, cuadros políticos bajo una nueva óptica del poder, bajo una nueva óptica de la política y con una claridad eh, de hacerlo todo totalmente distinto. Eh, formamos el Instituto Nacional de Formación Política después de que años Andrés Manuel López eh, El partido entró en un conflicto interno que duró dos años y medio. Y nos quitó el tiempo eh, la fuerza eh, por un tiempo... Eh, que ya quedó atrás y que se está recuperando, para consolidar este proyecto, este instituto. Eh, y bueno, tenemos, yo creo que es el partido eh, del, de todo el país donde más jóvenes milita, y hay una fuerza transformadora, una fuerza esperanzadora de relevo generacional. Eh, eh, hemos, yo tengo ahora 31 años, formé parte de las juventudes de Morena cuando surgió el partido, eh, y Andrés Obrador estaba muy claro, y muy enfocado, eh, y él yo creo que es el principal eh, entendedor o la persona que más entiende la necesidad de un problema generacional y de la generación de nuevos hijos eh, ahora estamos en un espacio de responsabilidad, pasamos en el espacio de, de formación de nuestro partido eh, ahora nos toca, desde mi óptica, eh, transitar. La mayoría somos gente del movimiento social, eh, hemos sabido resistir, hemos sabido hacer oposición, eh, y ahora nos toca transitar hacia la construcción de una colaboración política eh, que represente la izquierda gobernante. Eh, bueno, en ese momento estamos, acabamos eh, recién una elección eh, que se veía difícil, era la elección más grande de la historia de nuestro país, eh, tenemos varios retos hacia adelante, nos estamos sumando a la consulta ciudadana eh, que se realizará el primero de agosto, eh, se piensa en un referéndum, es un compromiso de campaña, es una acción democrática, que nuestro movimiento quiere que se haga costumbre en este país, eh, que a la mitad del sexenio de los presidentes podamos decidir si se quedan o si se van. Eh, ...y el próximo año el Manuel López Obrador se va a someter a un referéndum... Eh, ...y bueno, por supuesto, para la derecha va a ser la gran oportunidad de culpar eh, a nuestro gobierno... ...cosa que sabemos que no pasará, pero nos organizaremos para fortalecer la ratificación hacia eh, su mandato... Eh, ...el próximo año también tenemos nuevamente elecciones, tenemos seis gubernaturas eh, ...y bueno, tenemos varios retos hacia adelante... Eh, y por eso los retos son dentro y fuera, decir, hacia afuera, seguir ganando territorio, seguir ganando conciencia, eh, seguir teniendo triunfos electorales, no para tenerlos como trofeos, sino para tener la oportunidad eh, de gobernar y de llegar a la toma de decisiones en más espacios de nuestro país y abonar a la transformación que está encabezando el gobierno López Obrador. Y hacia adentro, la formación de partidos políticos, eh, la aminoración de los errores, de las contradicciones, el fortalecimiento de liderazgos, eh, de nuevos liderazgos, de liderazgos regionales, de liderazgos estatales, eh, y la consolidación de la vida interna un poco más estable. ¿no? En eh, la mayoría venimos, como decía, del movimiento, venimos de un gran movimiento, eh, nos, nos institucionalizamos como partido, pero siempre bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y evidentemente con la fuerza de su liderazgo, eh, el partido se encaminó a cumplir objetivos muy claros. Y cuando eh, tuvimos su ausencia, porque él se fue a gobernar y pidió licencia al partido, eh, pues esto se ha hecho complejo en su vida. Entonces tenemos el reto que fortalecernos eh, orgánicamente, institucionalmente, eh, al interior, como un partido diferente, eh, a pesar de la ausencia de un liderazgo tan fuerte que sin duda eh, son liderazgos que pueden poner más orden, que nos pueden ayudar siempre a ponernos más de acuerdo, eh, ahora toca más bien ponernos de acuerdo entre esa pluralidad que existe en Morena, eh, suavizar las diferencias para ponernos de acuerdo en lo común, eh, y que también eso no significa dejar de señalar eh, las contradicciones, eh, que la militancia tenga espacios para señalar lo que no le gusta, pero bueno, estamos eh, en, esa, en ese reto de fortalecer nuestra vida orgánica también, de eh, renovar diligencias, hace seis años que no se renovan las diligencias, con excepción de María Vergara y su servidora, eh, y bueno, sin duda hay mucho trabajo, estamos en ello, eh, y Estamos con toda la felicidad y la convicción de que cada paso, cada tiempo, eh, cada acción que realizamos, eh, cada eh, pues, pensamiento, acción, trabajo que dedicamos está encaminado a fortalecer esta herramienta que ayuda a facilitar la transformación de nuestro país que afortunadamente ya inició hace tres años. Ahora me gustaría tocar el tema de la consulta popular, pues, um, el, eh, ¿cómo, ¿cómo está organizando Morena la campaña uh, para esto? ¿Qué, ¿Y qué lecciones de la campaña del 6 de, junio, del 6 de junio ustedes buscan aplicar en la campaña para la consulta popular? Miren, afortunadamente Morena no es un partido tradicional, Morena surge de la, de la unión de muchos movimientos sociales, de muchas causas, eh, la mayoría nos sentimos militantes de un movimiento que decidimos participar en un partido político porque sabemos que necesitamos una herramienta para disputar electoralmente el poder. Eh, pero yo creo que la mayoría de nuestra militancia es gente solidaria, gente de causas, gente de entendimiento. Eh, y bueno, para todas y para todos hay una claridad de que esta consulta popular, que además nuestros adversarios buscan minimizar, pues es un ejercicio histórico de democracia participativa. Es la primera vez que se va a realizar una consulta popular. Eh, se logran juntar 2.6 millones de firmas en 15 días, cosa que es sin duda, eh, un eh, acto extraordinario por parte de la ciudadanía, eh, y se pasó, digamos, ya por todos los procesos constitucionales, jurídicos, es decir, esta consulta legal, es constitucional, es legítima, y en ese sentido, bueno, se abre la oportunidad de tener una gran discusión eh, nacional, eh, un gran ejercicio de manera histórica, donde eh, hablemos de todo eso que nos ha agraviado los eh, nosotros partimos de que no hay ni una sola persona en este país que no pueda mencionar una guerra, eh, porque perdimos a alguien durante la guerra, eh, falsa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, porque nuestras familias eh, sufrieron las crisis económicas derivadas del FOBAPROA, del endeudamiento, eh, de varias decisiones eh, de nuestros gobernantes que favorecieron a unos cuantos y, y empobrecieron a la eh, porque hay cantidad de causas que aunque no las hayamos vivido nosotros, nos duelen. Eh, se han asesinado a jóvenes, activistas sociales eh, de sus municipios, se han desaparecido estudiantes, eh, se ha atentado contra el ministerio, contra distintos sectores de la población. Bueno, esos agravios eh, lamentablemente se agudizan cuando no hay justicia, cuando hay impunidad. Y en ese sentido, esta, este juicio eh, a los expresidentes y a toda autoridad del pasado que haya lastimado eh, a nuestro país, eh, se da en un ejercicio muy interesante eh, y Morena ha hecho un llamado a sus militantes a sus simpatizantes a que nos sumemos a título individual. Eh, nosotros somos un movimiento organizado eh, que siempre debe estar movilizado en ese sentido, nuestra militancia, que insisto, es una militancia móvil, que siempre acompaña sin protagonismo las causas más justas de este país, pues está en plazas públicas, está platicando eh, con sus familiares, con sus amigos, en sus, camp en sus lugares de trabajo, sobre la importancia de esta consulta, que tiene un candado constitucional que ya nos tocará reformar, eh, porque solicita el 40% de participación de la lista nominal, que en el caso mexicano son cerca de 37 millones de personas, para hacer vinculante u obligatorio el resultado de esta consulta. Eh, se ve complicado porque el Instituto Nacional Electoral decidió destinar menos presupuesto a la elección eh, a menos eh, centros de votación, eh, la difusión oficial eh, de la campaña, pero esta, digamos, ejercicio de consulta popular, apenas iniciará el 15 de julio, durará 15 días, eh, es decir, hay condiciones adversas, eh, no hay partidos políticos, no puede haber partidos políticos involucrados, digamos, con presupuesto, etcétera, eh, y en ese sentido, bueno, se ve complejo el, el, el reto, sin embargo, yo lo he dicho en algunos espacios en los que he tenido oportunidad de hablar con ciudadanos y ciudadanos, y pienso que si en 15 días unimos 2.6 millones de firmas, eh, en las próximas tres semanas, con el trabajo que se he ha hecho en los últimos meses, sí podríamos lograr eh, ese, que salgamos a participar 40 millones de personas si cada una de las personas de estos 2.6 millones que firmamos, nos vamos a lograr de convencer, de explicar, de llamar a votar a 20 personas más eh, de las que no han firmado, de las que no firmaron primera etapa de la consulta. Eh, si 2.6 millones eh, hacemos esa tarea individual de convencer a 20 personas que lo firmaron, podríamos estar hablando de unos 40 millones de personas eh, cuando evidentemente eso implica un proceso de organización, un compromiso, una participación constante. Eh, se mira completo, pero yo digo que es imposible, eh, porque además hay una campaña mediática y a nuestros adversarios, en no participar en esta consulta, eh, además eh, quitándose también la careta eh, de antidemócratas que son, eh, porque más allá de sus ideas y fobias, más allá de que nosotros como partido, como proyecto, respaldamos esta consulta, me parece que nadie que se llame demócrata podría llamar en contra, podría llamar a no participar en este ejercicio. Hay dos respuestas que la gente decidirá en este primero de agosto, y es si se quiere que se investigue a las autoridades del pasado o si no se quiere. Si ellos no quieren que se investigue, pues que hagan una campaña abierta. Pero me parece que es eh, de antidemócratas hacer una campaña en, eh, digamos, contra la participación. Ellos están diciendo que esa consulta no vale, que cuesta mucho, que no salgan a votar. Y imagínense en qué país eh, que las fuerzas políticas, eh, que las autoridades electorales, que los medios de comunicación incluso minimicen eh, un acto de participación ciudadana tan importante y tan fuerte como puede ser una consulta popular. Bueno, eh, sí, Clali, volviendo al, al tema electoral y yéndonos a, a Puebla, este... En el caso de Puebla fue una elección contrastante. Por un lado, Morena se lleva a la mayoría de cabeceras municipales, se lleva a la mayoría en el Congreso del Estado, se lleva a la mayoría de diputados federales también. Digamos, los resultados son, son, este, son bastante favorables para el partido. Pero en la capital este, viene una derrota, se pierde la, la presidencia municipal se pierden la mayoría de diputaciones en la en la capital, y ahora inicia o reinicia una, una pugna que hay por la, por la dirigencia. Vemos a un partido donde, donde dos bandos están, están disputándose la dirigencia, y nos gustaría escuchar tu opinión al respecto. La última parte no te la escuché, perdón. Que en este momento en Puebla lo que se ve desde afuera es a un partido dividido, a un partido donde, donde hay dos grupos que están... Que están peleando por la dirigencia. La pregunta, bueno, son dos preguntas, ¿no? Me gustaría tu opinión sobre si esto afectó en el tema, en el tema de la pasada elección y qué viene a, a futuro. Bueno, te decía, les decía hace rato que llevamos seis años sin cambiar de dirigencias estatales, municipales, eh, órganos directivos. Eh, ¿Qué viene? Viene muy pronto un proceso de renovación. Estamos discutiendo cómo provocar este, este proceso de renovación de dirigencias sin que eso se convierta en un nuevo conflicto interno que nos distraiga de lo importante, que sin duda es eh, las coyunturas venideras para seguir avanzando en la construcción eh, y consolidación de este proyecto de transformación. Eh, lo que pasa en Puebla pasa en prácticamente todo el país. Eh, hay una disputa abierta eh, por quién dirige, por quién conduce, por los títulos. Eh, creo que estamos en ese punto donde el nuevo no termina de nacer, y lo viejo no termina de morir. Y en ese sentido, eh, desde la dirigencia nacional, nos toca poner mucho orden eh, para que esta institucionalidad de la que hablo se fortalezca. Es decir, mmm, la gran mayoría no venimos de una experiencia de partido. Eh, y al no venir de esa experiencia de partido, a veces no se entiende, y más en la izquierda, eh, que ser partido político implica a veces disciplina, coordinación, eh, institucionalidad, eh, digamos, cerrar filas en torno a lo importante. Eh, y en esta falta de diligencias legítimas, fuertes, consolidadas, nuevas, refrescadas, pues hay una disputa entre eh, distintos puntos de vista que hay al interior de Moreno, que a veces me parece que los compañeros no logran dimensionar que esas disputas eh, no tienen sentido. Estamos transformando este país. Esas disputas eh, tendrían que aminorarse. Es natural, también eh, Morena vive eh, pues, la pluralidad de ideas y hay quienes eh, quieren profundizar el cambio y probablemente quienes piensen en administrarlo más bien. Eh, y bueno, pues ya estaremos a meses, espero, estamos discutiéndolo en la dirigencia nacional, eh, estar a meses de emitir una convocatoria y reiniciar o más bien eh, renovar nuestras dirigencias. Eh, es importante y es un paso definitorio para poner orden eh, hacia adelante en las tareas eh, venideras que son más importantes a veces que nuestras diferencias internas. Me gustaría hacer la pregunta final para, la, para nuestra entrevista de hoy. Pues cuando AMLO ganó las elecciones en 2018, una gran cantidad de líderes y organizaciones de izquierda lo vieron como una gran esperanza para el mundo y a Morena como una organización política, a modelo a que admirar, a que aprend de aprender de la experiencia y de seguir. ¿Qué debería hacer la izquierda a nivel internacional para ayudar a AMLO morena y a la cuarta transformación Bueno, yo creo que eh, algo con lo que se puede ayudar mucho a nuestro movimiento eh, a nivel internacional porque nuestro proyecto es similar eh, simpatiza con otros proyectos de transformación que hay en el mundo eh, que cada, digamos país tiene sus estilos sus modos sus, eh, sus visiones pero que en el fondo hay muchas personas que soñamos con lo mismo, con tener sociedades más justas, más igualitarias, gobiernos que no abusen, que no roben, gobiernos que gobiernen para todos y no para una mayoría, una minoría. perdón. Eh, nuestro movimiento, como otros movimientos de transformación en el mundo, están eh, sometidos día y noche a una eh, estrategia sistemática y perversa de eh, ataque, de minimizar lo que significa, de, de transversar lo que se dice, de comunicar lo que no somos, de, de invisibilizar lo que hacemos. Y en ese sentido me parece que la comunidad internacional que mira con buenos ojos la Cuarta Transformación en México, eh, podría ayudarnos mucho a conocer lo que está pasando. Eh, los medios de comunicación en México y sus aliados en el mundo han tratado de concentrarse en el discurso político de nuestro presidente, porque él al final, él está gobernando para todos y para todas, pero tiene una posición política muy clara, y todos los días, en las mañaneras, en las conferencias matutinas que da con la prensa, responde desde su posición política a sus adversarios, eh, a, la, a las propias mentiras de los medios de comunicación. Eh, sin embargo, la discusión pública se concentra en lo que dice el presidente, en su discurso político y no necesariamente en lo que hace el presidente, en su acción de gobierno. Porque mientras hay una gran discusión pública y abierta respecto a lo, al discurso político, eh, paralelamente hay una acción de gobierno que día y noche camina eh, a paso acelerado en la consolidación de un proyecto que por lo menos se concentra en esos cuatro ejes que he mencionado. Entonces creo que la comunidad internacional puede ayudarnos a conocer nuestro proyecto, a entenderlo, a difundirlo comunicarla, porque estamos bajo el ataque mediático que no es nada nuevo eh, eh, insisto, frente a, lo, a, a cómo se comporta que eh, se creen dueños de nuestra patria cuando ven un proyecto liberador eh, y estamos sometidos a este ataque constante y probablemente la difusión eh, la contrarrest el contrarrestar las mentiras eh, el mantenernos en mucha comunicación puede ayudar digamos para difundir y generar mayores criterios en cuanto a lo que sí somos, y no lo que los medios quieren decir que somos. Bueno, muchísimas gracias por tu oportunidad, por esta discusión maravillosa, por esta discusión tan, tan necesaria eh, también, sobre, sobre Morena, sobre... Este, la, la importancia de la consulta popular y sobre la necesidad de, de reconocer, reconocer errores, pero reconocer triunfos actuales para, también, para poder triunfar una vez más en 2024. Muchísimas gracias, Denis, Francisco, eh, y mil disculpas por todos los detalles técnicos que nos han complicado esta entrevista. No, bueno, a pesar de todo, a pesar de todo triunfa, triunfamos. A pesar de todo, logramos lo, lo, lo que tenemos que, lo que, queremos lograr. Así, es. Así es. Gracias. Y ojalá podamos platicar de nuevo, este, pasar a la consulta, ¿no? Para hacer una claro evaluación sí. sobre ella. Claro que sí, con mucho gusto. Saludos, Francisco Aureli. Y a Gracias. quienes nos